Si hablamos de economía, tenemos que hablar de recaudaciones tributarias, recaudaciones tributarias que, por supuesto, eh, ya hacen un balance de lo que dejó el 2022. Que, ¿Cuáles han sido los objetivos, las metas alcanzadas o superadas, en este caso, por la aduana nacional? Y es un gusto para nosotros estar junto a la presidenta de esta entidad, de la Aduana Nacional, Karina Cerrudo. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días, eh, con buenas noticias y con cifras que superaron las expectativas del 2022. Así es, Diego, muy buenos días. Y a través de Avellala, saludar a toda la población boliviana. Un placer estar informando desde este medio. Con estas buenas noticias, como mencionabas, que han superado las expectativas de la aduana, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y bueno, satisfechos por el trabajo que hemos realizado en el 2022. Y ahora informando a la población, porque es para la población, para quienes trabajamos. Y bueno, vamos a empezar a darles algunos datos seguramente que les van a interesar y que les van a hacer sentir muy bien a todos los bolivianos. Ahora, la cifra que se superó... Eh, la aduana nacional tenía una meta, diríamos, el 2022 en cuanto a recaudación tributaria. Esta cifra se ha superado. Así es, la aduana es, una, es la segunda entidad eh, recaudadora del país. En el país solamente hay dos entidades recaudadoras, Impuestos Nacionales y la aduana nacional. Nosotros cubrimos eh, casi el 30% del Tesoro General del Estado. Para ello, nosotros cada año firmamos una, un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para establecer la meta de recaudación anual. En la gestión 2022, la meta fue de 14.060 millones. Sin embargo, nosotros logramos una recaudación de 16.400 millones, haciendo un 16.6% más de lo que se esperaba en la gestión 22. Esto, Esta recaudación obviamente va al Tesoro y del Tesoro se cubre eh, todo lo que es inversión pública, eh, lo que son las la compra de vacunas, la compra de eh, todos los materiales para la educación, para la salud, para las construcciones. Entonces es muy bueno que el Tesoro General del Estado tenga estos recursos disponibles en efectivo para que podamos gastar. Tenemos que decir también de que ha sido la recaudación más alta de la historia de Bolivia. Desde que se ha fundado la República y en todo el Estado plurinacional nunca se había recaudado tanto como ah, el año pasado, ah, ese como es un dato. sí, como podemos ver en, en las tablas eh, y, y vemos desde 1990 la recaudación ha ido subiendo en la, en la anterior gestión de gobierno subía y bajaba era alta evidentemente, pero nosotros hemos superado todas todas estas recaudaciones con 16 mil 400 millones. La recaudación más alta que se tuvo fue en el 2014, con 15 mil 452 millones. Sin embargo, nosotros, como te mencionaba, hemos superado esto históricamente. Ahora, ¿por qué se da este tipo de recaudaciones? ¿Cuál es el efecto? ¿Más operativos o mayor movimiento de la economía o ambas? Bueno, esto obedece a varios factores, principalmente a la aplicación del de modelo económico que tiene el país, cuyo padre es el presidente Luis Arce, una aplicación de este modelo ha beneficiado a, a, al sector económico y ha hecho que la aduana pueda recaudar más de las importaciones que se realizan al país. Nosotros recaudamos IVA, ICE, eh, de, en lo que refiere a tributos aduaneros y también cobramos los gravámenes arancelarios. Entonces, el marco, el paraguas ha sido la aplicación eh, de este modelo eh, como les mencionaba, que el presidente en este gobierno ha impulsado, ha reactivado y lo ha implementado. Otro, otro factor ha sido también que hemos podido luchar contra el contrabando de manera más agresiva junto al viceministerio de lucha contra el contrabando. Hemos tenido buenos resultados, también son históricos, eh, son resultados que han sobrepasado todas las expectativas también. Aquí podemos ver en el, en el cuadro donde eh, se ve que hemos comisado 734 millones, habiendo superado también todos los años las gestiones anteriores. Son 734.4 millones comisados. Esto porque hemos, como les mencioné, hemos, eh, hemos sido más agresivos. Hemos creado 150 ítems eh, de, con el propio presupuesto de la aduana. Bajándonos los salarios, hemos creado 150 ítems más que han ido a... Eh, contratar personal para que estén las fronteras, para que estén los puntos de inspección aduaneros. Y eh, eso nos ha ayudado. Ha ayudado porque la gente, mucha gente que se dedicaba al contrabando ha decidido venir a la aduana y registrarse con nosotros y decir, bueno, yo, yo quiero ser un importador y... Formalizar eh, su situación. Formalizar ¿verdad? mi situación, correcto. Entonces hemos tenido un alto crecimiento también en lo que refiere a la gente que se ha registrado con nosotros en la aduana. Son bastante, es bastante el crecimiento de esta gente que ha decidido empadronarse con nosotros y bueno, eso ha sido positivo. Otro de los factores importantes ha sido de que nosotros hemos hecho una gran inversión en el tema de lo que es tecnología. Eh, hemos invertido en cámaras en Santa Cruz, lo hemos instalado en todos los puntos aduaneros de Santa Cruz todos nuestros recintos aduaneros, cosa de que cuando ahora entra la, la, la mercancía a nuestros recintos para ser nacionalizada, nosotros estamos vigilando 24-7 porque tenemos un centro de monitoreo en La Paz. Entonces los aduaneros tienen, saben que están siendo vigilados y bueno, este año tenemos también el, pro el proyecto de eh, poner cámaras también en La Paz y en Oruro, que son nuestras tres principales eh, regionales que recaudan el casi el 90% de la recaudación de todo el país. Entonces, poniendo estas cámaras, invirtiendo en estas cámaras, eh, se genera una sensación de riesgo de que está siendo vigilado y que tienes que hacer una buena valoración. Otro de los puntos importantes ha sido de que hemos ido mejorando nuestra tabla de precios. Nosotros en la aduana tenemos publicado en la página web la tabla de precios de todas las mercancías que mayormente llegan a nuestro país. Entonces, los importadores tienen que regirse a esa tabla de precios y si algo, por te cuesta 50 dólares, no pueden decirnos que cuesta 20 dólares. Cuesta 50 porque la tabla dice 50. Nosotros estamos siempre eh, actualizando esos precios y además aumentando los precios de la mercancía nueva que ingresa al país. Esa tabla da seguridad para la valoración, para que sobre esa, ese precio junto con otros, eh, otros factores más, llegue a la base imponible y sobre eso cobremos el IVA, en su caso el ICE y los gravámenes arancelarios. Y de esta manera, conjuntamente con este trabajo de cámaras, poder eh, evitar cualquier tipo de susceptibilidad con que algún funcionario, como históricamente se ha conocido de la aduana nacional, pueda decir, ah no, esto cuesta un poquito más, te voy a calcular este precio, uh -huh. porque todo está... Eh, eh, de fácil acceso, diríamos, en cuanto a datos. Así es, eh, esta sensación de riesgo, eh, de tenerlos vigilados. Además, otro factor importante ha sido que cuando nosotros recibimos la aduana, la aduana no tenía manuales de procedimientos. Era impresionante porque un servidor antiguo le decía al nuevo lo que tenía que hacer. Entonces el nuevo podía cambiar algunas, algunas, eh, algunos plazos o cambiar algunos procedimientos. Nosotros hemos eh, aprobado cerca de 150 manuales de procedimientos para todos nuestros regímenes y hemos actualizado y hemos creado también reglamentos para nuestros regímenes aduaneros. Es decir, ahora los funcionarios tienen que regirse a los manuales, a los plazos, a los pasos que deben hacer para determinada, determinado procedimiento. Y si no lo hace, lo llevamos a un proceso administrativo. El año pasado hemos cerrado con 400 procesos administrativos a los funcionarios que no han cumplido lo que dicen los manuales que están testeados, que van a entrar a eh, tener ya certificación de calidad en esta gestión. Entonces, eso ha sido muy positivo porque ahora ningún funcionario puede venir y decir, yo se me ocurre hacer de esto, de esto de esta manera, o se me ocurre que puedo charlar con el importador, o hacerlo esperar un poco más. No, ahora los plazos, los procedimientos están claros y si no los cumplen, van a tener un proceso que puede derivar en un proceso civil, devolvernos el monto o un proceso hasta penal por corrupción. Entonces, eso genera también transparencia y la transparencia ha apoyado a tener estos, estos resultados porque eh, ahora valoramos mejor, cobramos mejor y eso incide en esta recaudación. Presidenta, ¿cuánto se ha trabajado en desburocratizar, por ejemplo, la aduana, esto para los importadores, para eh, quienes tienen sus cargas en los diferentes depósitos aduaneros y el proceso de desaduanización, uh -huh. que históricamente se convertía en un cuello de botella. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Hemos avanzado en estos dos años bastante porque estamos mejorando nuestro sistema. En primer lugar, la aduana realiza los procesos de importación y exportación a través de un sistema que se llama SUMA, que eh, funciona las 24 horas y es vía online, no necesita la firma no necesita la presencia del importador, es una firma digital. Este, este sistema eh, ha ido quedando ya pequeño eh, y además teníamos otro sistema que se llamaba Sidunea. Nosotros hemos eliminado el Sidunea para que no haya dos sistemas y hay una confusión en la gente, solo tenemos el Suma, lo hemos mejorado y este año tenemos presupuestado 60 millones para crear el Suma 2. Vamos a crear un suma 2 que le va a dar más agilidad a los importadores y a todo el procedimiento. Otra Otro factor importante es que eh, la aduana de manera muy rápida puede mover gente de, un, de una frontera a otra. ¿no? Nosotros inmediatamente movemos gente. Cuando vemos muchos camiones que están parados, movemos inmediatamente personal. Ampliamos horarios con resoluciones administrativas de presidencia que, sal, que sacamos en menos de una hora esas resoluciones. Eh, estamos creando también y hemos propuesto el tema de la creación de la ventanilla única de comercio exterior, la BUSE. Bolivia es el único país que no tiene en toda Latinoamérica y Centroamérica. Eh, Honduras, si no me equivoco, es otro país que no tiene. Todos tienen una BUSE. Entonces, ahora ya estamos con el comité de facilitación, ya hemos hecho la propuesta para que se cree la buce y esperamos que en este año podamos iniciar esta fase y la, el siguiente año tener esta buce que tanto esperan los, eh, los operadores de comercio. ¿Para qué sirve esta buce así en palabras sencillas? Sencillas. Eh, bueno, mira, la gente piensa que la aduana es la que realiza todo el trámite de una importación y no es así. En una primera fase, la, la normativa te dice que para importar tienes que tener una certificación previa o tienes que tener una autorización previa. Eso te lo tiene que dar el país de origen o te lo tiene que, te, o te lo tiene que dar una institución. Por ejemplo, para importar alimentos, la certificación te la tiene que dar el cenasac Para importar un vehículo, le, te tiene que dar IMETRO. Entonces, son certificaciones previas que tienes que obtener. Para ello tienes que ir a esa oficina y decirle al Senasa, por favor, necesito la certificación para importar galletas. Entonces, ahí haces un trámite, ahí empieza tu proceso. Quiero importar un vehículo, tienes que ir al viceministerio de transporte y metro para que tengan también la autorización previa. Y así sucesivamente, para, tener, eh, para importar diferente mercancía, tienes que sacar tu certificación. Y vas a estas instituciones y ahí puedes estar un mes, como puedes estar una semana, como puedes tardar dos meses, y estás a la merced de que ellos te digan, ah, te voy a dar, no te voy a dar, ¿cuánto te voy a cobrar? La ventanilla única es un, un sistema, podría decirse tecnológico, donde vos directamente entras al, por internet y dices, quiero una certificación de Senasac, quiero una certificación de Inmetro, quiero una certificación de AGMET para importar eh, medicamentos. Esa ventanilla se conecta con las instituciones y la ventanilla, que es un sistema en realidad, te otorga la certificación y nosotros controlamos el tiempo en esta ventanilla única. Ya no o sea, tienes. Centraliza todo. Centraliza ¿no? absolutamente todo. Y la aduana lo que hace es jalar esa certificación. Ya no tiene que traer él, digitalizarlo, meterlo a mi sistema Suma. La aduana lo jala y dice: Ah, tiene la certificación. Empieza el trámite. Haga su declaración anticipada de mercancía y haga su MIC ¿no? Para, con el transportador y ya llega a Bolivia. Entonces, es una facilidad enorme porque te acorta los tiempos. Eh, la gente piensa que la aduana es la que tarda en todo el proceso y no es así. Nosotros entramos desde que ha presentado la documentación en nuestro sistema, documentos digitalizados. Ese es el plan para este año. Ese es el plan para este y el otro, porque un abuse cuesta mucho. Hay que um, tratar con todas las instituciones que otorgan certificaciones y obviamente muchas eh, van a tener arraigado su procedimiento, no van a querer que se ingrese, o por ahí también puede ser que haya un interés de que no, yo cobro por esta certificación y ahora no quiero soltar este ingreso, ¿no? Entonces, eh, la aduana está trabajando en ello, queremos dejar en esta gestión del presidente Luis Arce esta ventanilla única que estoy segura que a todos los operadores les va a, a favorecer, va a agilizar el procedimiento de importación y de exportación, porque para exportar tienes que hacer el mismo proceso. ¿No? Entonces eso Y en esta gestión Ha ayudado también el tema de que hemos invertido Cerca de 50 millones Para eh, crear una mejor infraestructura Cuando nosotros hemos recibido la aduana La aduana alquilaba Cantidad de edificios para trabajar Y eso era una pérdida Porque eso es como un colador Que la plata se va, se va, se va Nosotros hemos agarrado y hemos dicho ¿Cómo es posible que estemos alquilando? Y hoy hemos comprado infraestructura en las fronteras Entonces hemos dicho Empecemos a construir. El año pasado hemos empezado ya a construir. Este año vamos a entregar el centro multipropósito en Pisiga, vamos a entregar eh, recintos y oficinas de aduaneras en Potosí, oficinas y viviendas en Guayaramerín, vamos a entregar viviendas en Puerto Suárez, porque obviamente nuestros funcionarios viven en la frontera, les damos vivienda y esas serán alquiladas. Imagínate cuánto perdíamos de plata. Vamos a entregar un centro de operaciones en Bolluibe que va a trabajar todo el tema del contrabando en todo el, con todo el Brasil. Entonces son proyectos grandes, gigantes de infraestructura que obviamente el presidente va a entregar eh, en esta gestión y eso potencia a la aduana como una entidad eh, eh, responsable, fuerte, que sienta presencia en las fronteras. También hemos invertido 12 millones en mejorar las fronteras en la infraestructura para que los pasajeros y Betur tengan un mejor ingreso y vean una mejor aduana. Es lo primero que ve un, una persona que llega de afuera es la aduana. Entonces da pena ¿no? ver cómo entra Bolivia y está la infraestructura terrible, eh, no hay flujos ordenados, eso también, todo eso se está arreglando, hemos invertido ya 12 millones en eso y hemos invertido 30 millones en, eh, en poner unas casas que se llaman casas eh, PIA, son puntos de inspección aduanero en todas las carreteras del país. Ahora cuando viajes en, por vehículo vas a fijarte donde hay un punto que eh, te va a decir a 100 metros un punto de inspección aduanera. Es una casa de dos pisos donde está nuestra gente trabajando, monitoreando con cámaras. Nosotros tenemos el centro de monitoreo en La Paz y estamos vigilando cómo pasan los vehículos, cómo pasan las flotas, las camionetas con mercancía y nuestros aduaneros les piden el documento o la DUI o tu factura, o si eres un, un, un productor nacional, tienes que tener también tu, tu certificación de Pro Bolivia. Verificamos la documentación y puedes pasar con la mercancía. No tienes la documentación, la comisamos. Entonces, también estamos por todas las carreteras. Esa ha sido una inversión grande, hemos trabajado mucho y la población tiene que saber, y eso es muy importante, nosotros no hemos pedido un centavo más de lo que teníamos en el presupuesto. Lo que hemos hecho ha sido sentarnos, ajustar nuestro presupuesto y decir, no vamos a gastar en pasajes, no vamos a gastar en viáticos, no vamos a gastar en tanto material de escritorio, en toners, en computadoras, en impresoras en mantenimientos, en llantas, en todo eso hemos ahorrado y hemos llevado toda esa plata para mm, hacer infraestructura y tecnología. Entonces, esto es un buen manejo de nuestro presupuesto y hemos aumentado ítems bajándonos los sueldos nosotros. No hemos bajado mucho porque somos 1.700 y hemos creado 150 ítems. Entonces, esto ha sido un manejo administrativo de todos nuestros recursos para mejorar y dejar una aduana en la gestión del presidente eh, Lucho una aduana eh, ágil, transparente, con manuales. El próximo que venga ya no va a poder, no va a poder dar de baja todos nuestros manuales, todos nuestros procedimientos. Va a estar ahí la infraestructura que va a ser propia del Estado. Eh, Presidente, además de todas estas inversiones, eh, ¿cuáles las proyecciones de recaudación eh, para este año? Eh, porque el 2022, como arrancábamos, eh, superaron en un 16% casi 17%. Lo proyectado, ¿Se, ¿se tiene una proyección para este año? Sí, justamente esta semana eh, vamos a firmar el convenio para la gestión 2023 con el Ministerio. Hemos estado negociando, pero eh, oscila en los 17 mil millones, un poco más probablemente, ¿no? Es para nosotros un desafío porque vamos a tener que superar nuestra propia meta, pero bueno, vamos a hacer todas las acciones. Nosotros trabajamos más de las ocho horas, ampliamos horarios en las fronteras. Nuestra gente está capacitada, la capacitamos prácticamente con un diplomado cuando ingresa a la institución, un diplomado que lo dan los antiguos funcionarios. Entonces nuestra gente está capacitada, tiene el compromiso, quiere trabajar. Estamos trabajando más de 10 horas en muchas fronteras, incluso habilitamos horas a las 4 de la mañana, por esto los conflictos de Santa Cruz. Hemos tenido que habilitar horarios para que ingresen los camiones y puedan salir nacionalizados en Santa Cruz y no perder esa, esa, esa recaudación. Eh, nos damos formas, entonces eh, nosotros estamos con, con muy fortalecidos y con un gran compromiso por nuestra patria de poder lograr una mayor recaudación que está en esta gestión. Presidenta, una ultimita porque me lanzó el centro. <ríe> de, ¿De qué manera se ha visto afectado el trabajo de la aduanas eh, y la pérdida eh, durante los días de paro, sumando lo, el total de días, los 40 días de paro en todo el 2022 en Santa Cruz y los hechos violentos que marcaron el fin de año. Sí, ha sido nefasto para la aduana porque, eh, como te decía, nosotros recaudamos por día eh, y nacionalización que se hace de mercancía. En ese momento se, el importador emposa a través, el 90% de nuestros pagos son online, entonces empoza directamente al Banco Unión y de ahí al Tesoro. Entonces, por día el tesoro tiene de nosotros la recaudación efectiva. Eh, cuando pasó el conflicto de los 35 días en Santa Cruz, dejamos de percibir eh, lo que teníamos proyectado por día, que son aproximadamente 25 millones por día, 25 que, re millones. que recaudamos de las aduanas eh, de Interior Santa Cruz, Puerto Suárez y Virubiru. Entonces, dejamos de percibir esos, esos 20 millones y multiplicarlos por 35 días, fue una pérdida grande, sin embargo la aduana se adaptó, se adaptó para no perder la recaudación y no perjudicar a nuestros operadores. Por eso te decía, tuvimos que habilitar con resoluciones administrativas horarios que no los puedo decir porque ahora también estamos haciendo lo mismo y eh, logramos que la, que la gente no se perjudique entre los recintos, podamos trabajar prácticamente en secreto y eh, nacionalizar la mercancía. Incluso entraron canales rojos, canales amarillos, verdes obviamente más rápidos y logramos en los tiempos ajustados sacar esa mercancía nacionalizada en horarios uh, administrativos que habilitamos y logramos eh, recaudar. Entonces fue una pérdida grande, hubiéramos podido tener cerca de 350 millones más sobre estos 16.400, pero eh, no, no, no se pudo tener por estos conflictos que perjudicaron. Y nosotros siempre decimos... Eh, Pucha, qué, qué pena que se mezcle y se dañe a nuestros operadores que hacen tanto esfuerzo en, en importar, en exportar, porque todo el comercio internacional no para. Y mezclan el tema de la política perjudicando la parte económica, ¿no? Entonces, eh, no nos dejan trabajar. Es, es un problema porque al final de estos, re, de estos recursos se benefician la, la misma gente de Santa Cruz y de todo, de todo el país. Entonces... Bueno, Eso fue. entonces estaremos expectantes de las cifras. Eh, como siempre, un placer tenerla, Presidenta, para ir revisando esto que tiene que ver con mejorar, por supuesto, los ingresos del país. Eh, también una muestra de la dinamización de la economía, de la reactivación económica a través de la aduana nacional. Muchísimas gracias, Aviala. Nosotros siempre felices de estar aquí. Eh, y bueno, eh, un saludo muy grande a todos los bolivianos y bolivianas, tengan por seguro que la aduana va a seguir trabajando por nuestro país y vamos a tener muy buenos resultados en las siguientes gestiones con total seguridad. Un abrazo grande. Muchas gracias, Presidenta. Estuvo junto a nosotros la Presidenta de la Aduana Nacional, Karina Cerrudo, haciendo un balance de lo que dejó el 2022, las proyecciones para este 2023 en cuanto a inversiones en cuanto a mejoramiento de infraestructura de los puestos aduaneros, la desburocratización del la, el trabajo de la aduana nacional y, por supuesto, la meta de recaudaciones. 9 de la mañana, 48 minutos. Permítanos hacer una pausa. Y al volver tendremos más información. Así está el centro de La Paz. La Mariscal Santa Cruz, carril de bajada, está intratable. Así que, ojo con eso, hay bastante trancadera por allá. Ya volvemos.